Que estén súper, súper, súper, súper bien Y que hayan pasado un inicio de semana riquísimo Señores, estoy haciendo la introducción Porque le voy a mandar los videos a mi editor Y me estoy dando cuenta que yo no hice la primera parte del video Que es sal saludar, saludar Hoy es domingo, el video yo lo use, Yo lo empecé el viernes Y yo te deseo Disfruten el video, no olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten, comenten Yo estoy media más o menos uh. Pero estamos aquí, bendecidos, así que, que disfruten el video Nos vemos. Señores, buenos días Buenas, buenas ¿Qué hora hay? son las 2 y 39 y hoy es día el 21 de octubre y yo normalmente no tiene que empezar a grabar hoy pero me dije déjame grabar y estoy en el centro yo acabo de ir a yo tenía un... una entrevista de trabajo vale porque la nena quiere trabajar estaba en el centro y quería enseñarle miren qué lindo <música> atrás, que le acabo de enseñar, eso se llama la Gran Place y ahí en invierno yo pongo un albolito, es una plaza turística, yo pongo un albolito, ponen luz, una vaina linda, sí, yo lo, voy, yo lo voy a enseñar cuando yo lo ponga, voy a venir de nuevo Y ahora mismo, como les estaba diciendo, yo fui a una entrevista de trabajo, porque la nena, me amor, quiere money, una chica millonaria el mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero el dinero El dinero el dinero El dinero es dinero, dinero Aprende algo dinero Todo pasó bien por ahora No sé si me van a, a escoger era un restaurante Un restaurante asiático Bien bonito Una no, vaina no, lichula Yo hubiese ido Allá A comer a un, Para un cumpleaños Pues esto, esto hace mucho Y yo me dije Déjame postular A ver qué me dicen Y Ahora mismo Voy a ir a ver A mi amiga Que vamos a desayunar Ella me invita Hoy mi amor A desayunar Mi amiga Poderosa Se la voy a enseñar Ella me está esperando En el metro No, en el metro En la estación del metro ella me está esperando Y yo mi amor me dije Déjame hacer un break Para grabarle un poco Porque la nena, mi amor, tiene que grabar Le voy a enseñar un poco el centro Hasta que yo llegue a... Ay, qué chulo ¿Ven qué chulo? Qué chulo Ay, yo ya estoy... Tengo un acento <risa> Déjeme enseñar un poco el centro Y ya ahorita nos vemos Para desayunar Él me quiere preguntar algo y no se atreve. Eso fue los muchacho que me estaba mirando, <risa> pero él no se atreve. Qué lindo. Miren, allá allá está el centro. Pero yo no se atreven. Déjame ir, a ver. Cinco minutos después. Miren, ya encontré a mi amiga. Ay, qué linda. Ay, miren. Oh, bueno, mi bien. amiga te está esperando, adorada. Llamando, yo tenía, ah, sí, lo muchacho, lo muchacho que yo estaba enseñando a ustedes. Ellos son nuevo aquí, entonces yo le di mi Instagram. Y, y él quería preguntarme si yo era youtuber. Y yo le dije: ¿De ¿Di qué estoy empezando? <ríe> me, me, me dio vergüenza. Ay, me dio vergüenza, verdad, pero miren, a mi amiga gusta. millonaria Ay. me va a invitar a, a desayunar. Sí, yo, millonaria, señora, bendecida por Dios. A ah, lo único, porque es <ríe> <ríe> millonaria. Una <ríe> mujer <my> millonaria, me <tose> Tú me yes. tenías que avisar que te iba a grabar. Eso no, eso no estaba, no, eso no estaba estaba en la vaina, yo no iba a grabar no. me parece una cosa brasilera <risa> mm. una vaina bien buena, yo no sé cómo eso se llama, yo sé que es brasileño y es buenísimo y lo venden en un supermercado brasileño Con mis amiguis Sí, los ¡Wow! Señor, nos vamos de vacaciones No le voy a decir cua, eh, ni cuándo Ni para dónde sí, pero me Yo me pero voy de vacaciones Yo me voy de vacaciones Yo me de vacaciones Yo no lo hubiese dicho a ustedes Yo me, ¿Me voy de vacaciones Falta mucho todavía Pero yo me voy de vacaciones, señor Yo creo que yo voy Hablamos ahorita porque se imagina que me que de la cámara por aquí Adiós, bye unos momentos después. A mí se me estaba olvidando que yo estaba haciendo un video. Yo llegué a la universidad. Hace un calor, señor. Estoy muy calor. estoy muy Esos son todos mis amigos. Miren qué linda esa niña. Ella este es linda, preciosa. Este es mi amiga, este es mi amiga. Todos son mis amigos. Y yo te enseño. Uh, quiero aprender español, porque mi español, español, es no es bueno, no es bueno, muy, muy malo, malo. Esta noche hay travesura. Esta noche vamos a salir, vamos a parar a disco. Vamos a venir a la chapa. ves, Vamos a venir a la chapa. ¿Es Diablos, señorita. Son las 7 y 47 de la noche. Ya yo comí, miren. Comí y bebí agua. Yo estoy muy cansada, como les dije, esta noche vamos a fiesta, pero esta que está aquí está bien cansada Así que yo voy a subir, mi amor, para mi habitación, voy a arreglar un poco porque la, la tipe es reguerosa Yo soy reguerosa y mi amiga viene a cambiarse para acá, así que voy a ver lo que me voy a poner, lo que pienso ponerme Y nos vemos ahorita Estoy cansada, se dice, yo suis Fatigué Ay Dios, eso parece haitiano Creo el perdón Ay Dios Uff. Yo soy fatigué Fatigué Y nada, no, no me morito, señores Me voy a preparar Yo tengo un cansancio Pero me voy a preparar Ponerme beige preciosa. Y les voy a enseñar mi Hace un frío allá afuera De pinga Eh, hey, yo voy a grabar toda la fiesta La fiesta entera te la vamos a tener Así que no Me voy a yo no he terminado, pero miren. ¡Ay, qué reguero! Ay, miren. Ay, pensé. Ay, miren mi amiga. Mi amiga llegó. ¡Uepa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, Dios mío! Eso no lo muere, que ustedes vieron ahorita, ¿no? Me vas a amarrar a los monos. Yo tengo un reguero en esta habitación, pero eso no importa. ¡Miren! ¡Yay, yeah, quiero que! Yeah. Eso es lo que he intentado, menos misa. ¡Que tú me vas a algunos centímetros más tarde. Hace un que se, se acostó. Pero ya estoy lista. Bueno, es eso, sí, así. Como veo, veo? Ya llegamos, pero no sé si me oye. hayan disfrutado el video de verdad, de verdad de verdad de verdad los amo mucho no se olviden de suscribirse activar la campanita del like comenten y todos ustedes supieron ¿verdad? ese es mi hermano boceando ese es el tipo que más bocea y nada nos vemos la próxima semana por un nuevo video